financiera. Ahora bien, las empresas, en este caso vamos a ubicarnos, vamos a ir eh, hacia el objetivo que queremos seguir con este curso, vamos a las empresas de transformación. ¿Y qué es una empresa de transformación? Es aquella que se puede dedicar ¿no? a la adquisición de una materia, que la vamos a llamar una materia prima, ¿no? para transformarla ya sea física o químicamente en otro producto, en otra cosa. Y qué bien, pues eh, los consumidores van a recibir otra cosa muy diferente de la que compró la, la, la empresa de transformación. Y con esto, pues obviamente, realizar un nuevo producto para la venta. Ahora, la contabilidad de costos, ¿qué es o qué va a analizar? Va a elaborar y suministrar información analítica sobre el proceso interno de transformación de valores. Es decir, de esta materia prima, de, este, de esta mano de obra que estamos poniendo, de esta fuerza que, este, física que le estamos dando a la, eh, a la materia prima y los cargos indirectos, vamos a tener un análisis de la transformación de esa materia prima en otra cosa. Y eso es básicamente a lo que se va a dedicar la contabilidad de costos. es eh, Bueno, de, de costos dirigida a la parte de producción, ¿eh? a la parte de transformación. Se va a dedicar a hacer el análisis de ese proceso de todos y cada uno de los factores que modifican de alguna forma eh, lo primero que llegó. Es decir, al momento de entrar una materia prima, esa transformación que tiene por una mano de obra, una fuerza del hombre, con una maquinaria, que al final también se la dieren cargos indirectos que no son como tal eh, parte de la materia, y bueno, con ello obtienes un nuevo, un nuevo producto. Entonces podremos entender que es suministrar información para calcular el valor de las existencias finales y el costo de los productos o servicios fabricados y vendidos ese sería por último el objetivo pero la esencia es elaborar información analítica sobre el proceso que eh, pues se tiene que tener para crear otro producto y por último bueno pues cuando ya lo tienes dentro de tus almacén de artículos terminados revisar aquellas existencias aquellas eh, mermas que tal vez se tuvieron, aquellos, eh, vamos, desperdicios que se hayan tenido durante el proceso o inclusive ya en el almacén, ¿no? Entonces prácticamente es quien cuida esta eh, forma de producir. Eso yo podría mencionar que es la contabilidad de costos, o es el contador de costos en el área productiva lo que se va a dedicar. ¿Ok? Ahora, una palabra que siempre han tenido duda, ¿cuál es la diferencia entre un gasto y un costo? ¿Cuál es la diferencia entre un gasto y un costo? Bueno, el costo es estrictamente indispensable para la creación del producto. Si no tengo materia prima, no puedo realizar, obviamente, un producto nuevo. Si no tengo un material de empaque no puedo realizar un producto nuevo. Si no tengo el personal capacitado para llevar a cabo ese producto, pues no puedo crear algo nuevo. Tiene, por supuesto, una estricta relación con el ingreso, pero y sin embargo, a diferencia del gasto, vuelvo a mencionar, no podría crear el producto si no tengo, lo que estoy, lo, eh, si no tengo la materia prima, por ejemplo. Se recupera con la enajenación del bien, en su caso, el gasto no tiene relación con el ingreso directamente como tal, ¿no? Este va en función a la estructura de la empresa y no se ve reflejado directamente en el producto. ¿Por qué? Eh, pudiéramos tener, por ejemplo, empresas que, que, que últimamente sé que hacen esta forma de comercializar su producto, una de ellas es jarritos, Jarrectos como tal no tiene la, el personal para que vaya a hacer la preventa y la venta y vaya a dejar como tal el producto. ¿Qué hace? Eh, hizo un esquema de distribuidores y es, ¿te interesa mi producto? Sí, ok, te pido, ahí sí ya no sé cómo lo manejen, pero eh, voy a poner un ejemplo burdo, no lo sé si sea así. Te pido un mínimo de compra al mes, ¿no? Tú te vas a encargar de tu personal, es tuyo, no es mío. Tú te vas a encargar de los camiones, de este, la preventa, de la venta, de ir a dejar el producto. Yo únicamente te lo dejo hasta aquí, ¿no? Entonces, pues ellos obviamente no tienen un gasto de venta, ¿no? Sino simplemente se dedican a producir. Como eso hay muchas empresas hoy en día que lo único que se dedican es a producir como tal, y que todos esos eh, gastos que van teniendo, bueno, todos esos costos que van teniendo, pues obviamente son parte del producto, pero... No se dedican ellos como tal a la venta, se lo dan a otra persona para que esa otra persona, ese distribuidor, pues se dedique a la parte de absorber todo lo que son eh, trabajadores, todo lo que son activos fijos, tal vez como puedan ser camionetas, camiones, etcétera Y ya no el área productiva. Y con esto han eficientado mucho eh, la parte de obtener una utilidad. ¿Por qué? Dicen, esta empresa únicamente se dedica a producir, yo no quiero comercializar la comercializadora, bueno, pues lo, lo mando hacia diferentes formas, como es una distribución o como pueden ser otras formas que puedan existir a través de un Walmart, a través de, de un este, Sams, a través de un Chedrawi, a través de otras cadenas de suministros, que bien, pues lo único que me piden es, déjamelo hasta aquí, yo te lo compro y hasta ahí, ¿no? Yo me voy a encargar de venderlo, por ejemplo. Ahora bien, dentro de los costos, eh, vamos a encontrar que nos dicen las normas de información financiera que el costo que va a tener la materia prima se le tiene que sumar no tan solo el costo de la compra, sino todo el desembolso que hayas hecho hasta que llegue a mi área de producción. Todo el desembolso que hayas hecho hasta que llegue a mi área de producción. Porque muchas de las veces, ¿cómo registra el contador? Bueno, compra de materia prima, entonces la manda almacén de materia prima, ¿correcto? Vale. Y luego tuvo fletes eh, y otros gastos que están relacionados por haber traído esa materia prima. ¿Qué es lo que me hace el contador? Me los manda el gasto. Y entonces en tu estado de resultados aparece este, esto de almacén, se fue al costo producción y venta, lo vamos a ver más al rato. Pero esto de acá se fue a tu estado de resultados, al área de gastos, y ahí me lo dejaste. ¿Está de manera correcta? La respuesta es no. No, porque la materia prima se vio, eh, o, o su precio aumentó, porque le tienes que impactar ese flete y esos otros gastos que incurriste por traer esa mercancía, o esa materia prima, perdón, a tu almacén de materias primas. Entonces no van al gasto. ¿A dónde van? A la parte de almacén. Ah, carajo. ¿Cómo, cómo, cómo? O sea, ¿no los reconozco en las 600? No. ¿Por qué? Me los vas a reconocer en las 144, 140, según sea su caso, ustedes tengan su catálogo de cuentas. Me las vas a reconocer en el almacén. Ah, y como siempre el contador. ¿Y por qué? ¿Y dónde dice Ah, sí te lo dicen las normas de información financiera, en este caso en el C4. Te menciona que toda aquella materia prima que tú compres, le vas a tener que impactar todos aquellos gastos que hayas utilizado para que llegaran a tu almacén de materias primas. No te lo tienes que mandar al gasto. Eso es un grave, grave error. Aguas si y tomen nota, por favor. Dice por aquí, la materia prima y o materiales indirectos se refieren a los costos de compra de la materia prima y o materiales más todos los gastos adicionales incurridos en colocarlos en el sitio para ser usados en el proceso de fabricación, tales como fletes, gastos aduanales, impuestos de importación, seguros, acarreos, etc por lo que se refiere a materiales directos, estos incluyen artículos tales como refacciones para mantenimiento y empaques o envases de mercancía. Como puedes ver, la misma norma de información financiera te dice, si tú compras materiales, hay que impactarle todos los gastos que tuviste por haber traído a este almacén esos materiales. Si no lo hacen, están llevando una contabilidad de costos de manera incorrecta. Ahora, aquellos impuestos que no, puedas que no puedas compensar, que no puedas acreditar, bueno, pues los tendrás que estar impactando entonces en tu materia prima. ¿Cuál no? El impuesto al valor agregado. Si te lo vas a acreditar, pues entonces no, no me lo tienes por qué sumar. Pero hay otros impuestos que tal vez no puedas llevártelos a cabo, como el impuesto general de importación, el IGI, o el DTA, que son impuestos que bien no vas a poder compensar, no vas a poder acreditar en otro, se van a ir como tal a una deducción, entonces, de manera fiscal, ¿no? Eso ya les decía yo que vamos a tener un diplomado, lo podrían profundizar un poco más con, con Enrique, pero bueno, también lo charlamos si quieren. Van a pertenecer a la compra de la materia prima, ¿ok? Ahora bien, dentro de mi almacén, dentro de mi almacén, tengo en, el, en las áreas productivas un almacén de inventarios de materia prima. ¿Ok? Primer punto. Inventario de materia prima. Todo lo que voy a utilizar para mi proceso. También voy a tener un inventario de producción y proceso. Ya no forman parte de mi inventario de materia prima. Se fueron a otra casita que se llama producción y proceso. Allá están metidos, ¿ok? Se están realizando, están en ese proceso de transformación. Y voy a tener un inventario de artículos terminados, que es todo aquello que ya se acabó, ya lo terminamos, ya quedó como nosotros queríamos, ya realizamos todo el proceso bueno, va a haber este inventario de artículos terminados. Aquello que ya no esté dentro de mi inventario de artículos terminados, quiere decir que ya lo vendí y por consecuencia me va a afectar mi costo de lo vendido para términos fiscales. ¿ok? Para términos contables o términos de contador de costos, en el inventario de artículos terminados, está reflejado mi verdadero costo de producción cuánto salió. Y esto es súper importante para el empresario. La parte fiscal, al empresario casi siempre le vale un gorro. Lo que te dice es, contador, yo lo que quiero es que me, que pague menos, ¿no? Eso es lo que siempre te va a decir. Pero en la parte de costos, el contador de costos es su almohada del empresario, casi casi eh, se duerme con él, porque es el que le va a estar mencionando si es si estamos produciendo de manera correcta, si tal vez están teniendo eh, mermas mayores a las que se habían mencionado, si tal vez les voy a poner un, un claro ejemplo que me pasó en una de las empresas. Se pedía hacer popote y se les dijo compremos la máquina en Estados Unidos. La máquina, si mal no recuerdo, eh, era de tres millones y medio y había una máquina china de un millón y medio. La diferencia eran 2 millones. La decisión fue la máquina de China por el costo. Sin embargo, y ya se había mencionado, que era menos costosa, pero la forma en que hacían los cortes iban a tener muchas mermas eh, productivas y que a la postre, o sea, a la distancia, esas mermas iban a ser tan grandes que tal vez nos dieran el costo de la máquina americana... Y, y pudieran ser mucho mayores no se llevó a cabo, dijeron la China porque es más barata se trajeron la China empezaron los procesos productivos, invertimos menos si es cierto, pero con el paso del tiempo al 2, al 3 años ya nos había dado lo que pudiésemos haber comprado en las mermas, una, una americana, primer punto segundo en el segundo año se descompuso y no había piezas en el país, ni tampoco que las pudiera importar este, la empresa china. Se tuvieron que mandar a hacer en un torno, en un aferezador, este tipo de piezas, lo cual colocamos de manera incorrecta. Y volvimos a un proceso todavía mucho peor del que se había tenido en la primera etapa. ¿Qué pasó? Bueno, que al final se canceló el proyecto de la máquina china, se terminó mandando a traer la americana, se tuvo la pérdida de la máquina china, se tuvo la pérdida de las, de las mermas, ¿por qué? Por una mala planeación, ¿por qué? Por una decisión basada en lo más barato. Lo más barato no siempre es lo mejor, ni tampoco lo más caro, ¿no? Tienes que hacer un análisis objetivo de la maquinaria que vas a utilizar, la merma que te va a arrojar para saber si es la ideal o no. Entonces, basado en ello, les vuelvo a mencionar, inventario de materia prima, aquello que nosotros estamos trayendo para nuestro proceso productivo. Inventario de producción y proceso, todo aquello que ya entró, que se está produciendo, que, que, que en al final va a terminar en un artículo terminado. Y este artículo terminado, pues, es el que vamos nosotros a enajenar, es el que vamos a estar vendiendo. ¿Ok? Ahora bien, voy a ponerles un ejemplo en esta diapositiva. La empresa que manufactura dulces de cacahuate, compra piloncillo, que al final es con lo que se hace este tipo de dulces de, de cacahuate, que es la palanqueta, como nosotros lo conocemos, por la cantidad de 200 mil pesos. Así como fletes por dicha compra por un valor de 15 mil pesos iba incluido y un seguro de 5 mil pesos iba incluido. Sobre todo porque hoy en día las, los asaltos a los, este, en este caso, a, a las eh, camionetas, a los trailers, etcétera, es el pan de cada día. ¿no? Para, eh, para pago de contingencias. Se paga todo eh, a estos tres proveedores, tanto al piloncillo como a los servicios por transferencias desde un banco que es Banamex. ¿Cómo va a quedar el registro contable? Entonces, el registro contable quedaría de la siguiente manera. Almacén de materia prima, todo lo que conlleve traer a la materia prima, es decir, ese piloncillo, esos fletes, ese seguro, porque influyen el haber traído eh, esa materia prima. Entonces, lo voy a cargar a esa cuenta de almacén de materia prima o almacén. No sé cómo lo manejen ustedes ya en su registro, en, en este caso, en su catálogo de cuentas. La cuenta yo le puse aquí la, este, la 1,400. Ustedes pondrían poner la 140, la 142. No lo sé. Eso ya depende de la contabilidad, en este caso, de su catálogo de cuentas. Bueno, obviamente reflejar un IVA acreditable pagado, que es lo que estoy llevando a cabo, y el pago de la... Este, de esta materia prima. ¿Cuál es el error común aquí que les mencionaba hace rato? Que no me metan todo en almacén de materia prima, sino que esa, esos 15 mil pesos me los manden a gastos, ¿no? y le pongan gastos de flete, por ejemplo, a una 600, 600, 100, o qué sé yo, no, la que ustedes hayan colocado en su catálogo, y me lo estén mandando al gasto. ¿Qué pasaría en el caso del seguro? Lo mismo, me lo estén mandando... A, al gasto por, por seguro, qué sé yo, lo cual conlleva entonces hacer un incorrecto registro, ¿por qué? Porque debe ser todo al almacén de materia prima. ¿Por qué puede llegar a suceder esta visión? Porque ustedes están pensando en lo fiscal. Casi regularmente, y puedo apostar, que lo que ustedes hacen es bajar las 600, ¿no? Cuando están buscando eh, las deducciones en, en la anual, bajar las 600 y dices, estos son mis gastos, esto sí este, tengo comprobante fiscal, vámonos, ¿no? Y ya lo ponemos como una, como una deducción. De manera completamente incorrecta. ¿Por qué? Porque esto va dentro del costo productivo. Esto depende ¿no? de la producción. Entonces, y por consecuencia, se debió de haber mandado ¿a dónde? Al almacén de materias primas. Hasta aquí alguna pregunta, sobre todo con este tipo de asientos contables, por favor. Alguna mención, algún comentario con lo que llevamos... Hasta este momento, si ustedes quisieran hacerlo, por favor, está abierto el chat y sus micrófonos en su caso. ¿Algún comentario? ¿Están despiertos? ¿Ya se me durmieron? ¿Ya fueron por el café? ¿Me dice Laura? No, de momento no. Ok, ¿alguien más que tenga un comentario? Perfecto. Quiero pensar que todos, bueno, aquellos que estén en el área productiva, si estos gastos tienen relación entonces con la, con la materia prima, si ¿sí se los están llevando al almacén de materia prima, ¿correcto? O habrá por aquí un caso que lo esté impactando en el gasto. Si existiera, de una vez lo comento, está de manera incorrecta. ¿Por qué? Lo dice clara la norma de información financiera. Y también lo dice clara la norma fiscal en el caso del costo de lo vendido. Entonces, podremos tener afectaciones. Ahora, con esta nueva forma del de régimen simplificado de confianza de personas morales, pues bueno, ya más bien nos ubicamos a lo realmente cobrado y a lo pagado, y bueno, pues ahí hacemos nuestros nuestras cálculos y al final están ya cargados dentro del portal del SAT. Entonces, eh, se vuelve un poquito más complejo el hecho de no analizar este tipo de asientos que estoy mencionando en este momento. Si hubiese algún comentario, por favor, hacerlo. Ahora bien, vamos a poner un ejemplo eh, siguiente. Se inicia producción de palanqueta, como les digo, el cacahuate se utiliza para ese tipo de, de, de creación de este dulce artes. Algunos artesanales, otros ya los hacen de manera productiva. Se producirán 20 mil palanquetas por, un, por, turno, por turno, y se solicita al almacén de materia prima que pase 400 kilos de cacahuate al área de producción, así como 70 kilos de piloncillo, 20 bultos de azúcar, 20 litros de miel y 10 litros de margarina. En el orden de producción se especifica también que se llevará a cabo el consumo de 30 litros de agua, así como de 20 litros de gas butano, obviamente, para el proceso. Estos son los ingredientes eh, que puede ocupar este tipo de dulce, ¿no? Entonces, aquí hago una parada. El contador de costos tiene que tener bien en cuenta qué ingredientes se ocupan para qué producto. Si no los tiene, entonces no va a saber qué está ocupando en el proceso productivo, primer punto. Segundo en la ficha de producción en proceso, o como le quieran llamar ustedes, en algunas empresas lo he encontrado como estándar, algunos le llaman ficha técnica, otros le llaman fórmula, y n cantidad de sobrenombres que se le puede dar a esta ficha, que al final me va a revelar qué es eh, lo que necesita este producto para hacer una palanqueta que necesito. Para hacer estas 20 mil palanquetas, ¿qué es lo que necesito? Aquí, si pudiéramos ver, bueno, pues nos está mencionando en esta orden, esta es una orden que le está mandando el área de producción en proceso al área del almacén de materia prima. ¿Para qué? Para que le libere los 400 kilos de cacahuate, los 70 kilos de piloncillo, los 20 bultos de azúcar, los 20 litros de miel, etcétera. El área de producción y proceso le dice a materia prima, hey, necesito crear, necesito realizar esta producción. ¿Me puedes otorgar todo esta materia prima? Perfecto. Ahora, ¿dónde está sustentada? En la ficha de producción de proceso, estándar, ficha técnica, fórmula, como ustedes le llamen dentro de la empresa, porque cada empresa tiene nombres diferentes y cada empresa tiene un coloquialismo que ellos pueden utilizar dentro de las instalaciones, entonces no sabría decirles cuál es la que utilizan ustedes, ¿no? Ahora, esto me va a ayudar a analizar qué es lo que necesita, qué ingredientes y con base en ello hacer una orden de proceso o en su caso la forma en que comúnmente le llamen dentro de la empresa. Ahora, Debe contener las especificaciones de materia prima, así como el proceso que seguirá del mismo. Ok, la materia prima va a entrar en esta ficha de producción del proceso. Luego va a recibir un proceso. ¿Cómo es ese proceso? Ah, se hierve el agua con la margarina y el piloncillo. Eh, se le riega a los cacahuates cuando están en, una, en un molde, ¿no? para que se peguen el, eh, dichos, este, dicho cacahuate, dicha semilla, ¿no? Se va a pegar de esta forma y se mantendrá en 30 minutos, una hora, eh, en tiempo este, corriente, ¿no? Eh, sin calor ni frío, etcétera, o temperatura que tiene que tener, etcétera, bla, bla, bla, bla. Todo esto me lo tiene que decir el área de producción en proceso. Todo esto está encargado el ingeniero de procesos y me lo tendrá que revelar a mi contador de costos para saber cómo voy a sacar esa materia prima de mi almacén de materias primas y a dónde se va a ir a mi almacén de producción en proceso. Recuerden que también para términos fiscales, ¿no? nos dice que debemos de llevar un inventario de materias primas y también de productos que estén en proceso o producción en proceso. Entonces es indispensable saber cuánto tengo en mi almacén en producción en proceso y también saber las etapas y los tiempos. ¿Por qué? Porque en este sentido yo voy a saber cuándo entró la materia prima a proceso y cuándo tiene que salir al almacén de artículo terminado o cuando tiene que salir al almacén de artículo semiterminados porque también hay eh, también en algunas empresas hay almacenes de artículos semiterminados es decir todavía no están completamente terminados entonces tenemos que eh, dejarlo en un lugar porque le falta empaquetado, porque le falta otro tipo de cuestión. Y por aquí veo una pregunta. Carolina Vargas, al registrar en la mesén, la pregunta es ¿dentro de la misma póliza tengo que separar los conceptos por materia prima, por flete y por seguro o tengo que reflejar el monto total que sume los tres conceptos? Yo te diría Carolina que en su caso, en la, es que aquí va a depender del manejo que tú estés llevando. ¿A qué me refiero Carolina? Si estás llevando, llevando un RP, por ejemplo, un sistema eh, más complejo, eh, va a quedar registrado aquí el flete, eh, aquí me puse el flete, el seguro, van a quedar registrados aquí y al final en tu cuenta te va a aparecer el importe completo. ¿no? Ahí va a estar apareciendo. Si tú llevas un sistema, a lo mejor como Prot, ¿no? También te va a estar sumando ahí todos esos conceptos y en tu póliza. Si hay una, ¿cómo, ¿cómo le dicen cuando se integran un, un sistema con el otro? O Una interfaz, o, o, o vamos, eh, de aquí se genera la póliza en automático, te va a mandar únicamente 140 o 144 tu almacén y te va a aparecer el total. Ya no tienes que hacer la distinción. ¿Por qué? Pues porque la distinción la tengo si quisiera yo analizar en mi otro sistema, ¿correcto, Carolina? Si yo no tengo sistema y lo estoy llevando en un Excel, en el mismo Excel tengo yo sustentado qué está metiéndose a, ese materia, a, ese, a esa póliza de materia prima. No, tengo, no utilizo ni Excel, que sería extraño. No utilizo ni Excel ni nada. Bueno, para términos de saber qué estoy registrando, pues sí pondría 144 este, materia prima, 144 el gasto por este, seguro y el gasto por flete. Pero es casi imposible que no tengas un sistema. Entonces, como tienes un subsistema, pues no es necesario me apuntes que entro en el 144 como un total. ¿Por qué? Porque tengo mi hoja que me dice cuánto fue de la compra de materia prima, cuánto fue de fletes y cuánto fue de seguros. Si ¿Sí me di a entender, mi estimada Carolina Vargas, por favor.